es Python. Python ha surgido como el lenguaje de primera elección, no solo para la comunidad de desarrolladores, sino que también ha surgido con fuerza como el lenguaje de programación principal en las escuelas y colegios de todas las instituciones académicas, debido a su amplio uso a través de múltiples aplicaciones en el área de Inteligencia Artificial, Learning y Data Science. De hecho, Python es la tendencia en el mercado ahora mismo Debido a su simplicidad, el enorme patrocinio corporativo de las grandes del sector empresarial Y una comunidad de apoyo muy madura Así que vamos a empezar con el conocimiento de qué es Python Desde una perspectiva de definición, Python es un lenguaje de programación interpretado Orientado a objetos de alto nivel y con semántica dinámica Así que vamos a romper con esta definición y entender cada parte de ella Python es un lenguaje de scripting que es menos intensivo en código y por lo tanto no requiere un compilador y es más bien interpretado, lo que significa que en tiempo de ejecución el código se ejecuta directamente. Para profundizar un poco más podemos decir que con Python cada línea de código legible por el ser humano se pasa a un intérprete que lo convierte en un código de máquina en tiempo de ejecución. La siguiente parte de la definición es el lenguaje de programación orientado a objetos lo que significa que podemos ejecutar fácilmente nuestros programas para que las propiedades y los comportamientos se agrupen en objetos individuales este procedimiento orientado a objetos ayuda a los desarrolladores a escribir un código reutilizable y a desarrollar aplicaciones con menos código por último es un lenguaje de alto nivel que permite el desarrollo de un programa en un contexto de programación mucho más fácil de usar y en general es independiente de la arquitectura del hardware del ordenador. Por citar un ejemplo, con Python no hay que preocuparse de cómo va a utilizar el ordenador la memoria, o tener cuidado con los distintos tipos de variables. Así que la codificación se vuelve muy sencilla. De hecho, estas cualidades dan una ventaja a Python, sobre otros lenguajes orientados a objetos como C o C++, que necesitamos compilar y son lenguajes de bajo nivel. Por último, Python tiene semántica dinámica, lo que significa que sus variables son objetos dinámicos. Por ejemplo, cuando digo x igual a 3, entonces Python sabe que x es un entero. Cuando digo x igual, entre comillas, alfa, entonces sabe que ahora es un string. Veamos algunas características claves de Python. Código abierto. Python es un lenguaje de código abierto, por lo que su uso es gratuito. ¿Qué es el de usar? Python es un lenguaje simple, que es fácil de aprender debido a su síntesis simplificada. Es el lenguaje de lección para los principiantes, ya que le da un comienzo rápido en el mundo de la programación. Ya que Python consiguió un buen patrocinio corporativo, Python tiene una enorme colección de bibliotecas listas para ser usadas que se puede utilizar y ahorrar tiempo y esfuerzo en el ciclo inicial de desarrollo e incluso si te quedas atascado en alguna parte también hay una comunidad de Python muy maduro y apoyo para ayudarnos Podemos utilizar el código de otro lenguaje de programación en Python que es una característica muy buena ya que puede haber algunos escenarios en los que se necesita utilizar las bibliotecas de algún otro lenguaje de programación y que se puede hacer fácilmente con Python Python soporta la portabilidad y puede funcionar igualmente en distintas plataformas como Windows, Linux, Unix y Mac Y también podemos implementar Wii portátil, una interfaz gráfica de usuario dentro de ella